Fue un accidente, un motorista, eh, no sé si, si, si está mejor, pero quedó gravemente herido, un accidente con esa patana, eh, muy lamentable, eh, y, y, y, y señores, las patanas están acabando con titi inmundati. entonces no sé si eh, el motorista eh, quedó vivo, pero estropeado sí quedó, porque vi unas imágenes incluso muy fuertes, esto fue eh, en la entrada de los rieles, en San Francisco de Macorís, cuando el joven fue impactado, apenas con 21 años de edad, el joven fue sacado debajo de la patana. O sea, como dice el refrán, se salvó, lo sacaron debajo de la patana, literal, ¿eh? Palabrita que le gusta a nuestra compañera Veloz. Literal, lo sacaron debajo de la patana a ese joven de 21 años. Entonces, no puede ser, y voy a hacer, ¿cómo es que, como que hace eh, eh, el cocodrilo que tira esto?, eh, enfócame aquí, ven. Eh, voy, a te, voy a tener que agarrar y, y tirar esto. Vamos a escuchar a esa señora para que ustedes oigan. Sí, oiga. ¿De dónde venía él? Él venía de comprar un profesor de Mexicano. Me estaba comprando un buen ¿Qué edad tiene su zumo? 21 años. ¿Qué le dice? ¿Me metió de rojo? Pues lo que. Okay, no. Se metió de la patana. La, la patana de mi caballo. Ok. Opa, ya, ya, ya. ¿Qué es lo que aquí? Tenemos un accidente. Cuando una persona quedó atrapado debajo de una patana, la a extraerlo y le mandamos un centro asistencial en la nosotros, de los bomberos, ¿cómo se hace? Vamos a un centro médico para dar atención, atención vitalaria. El estado de salud él. ¿Qué fue lo.? Ah, Pónganme la imagen de ayer de la patana que yo denuncié de, de Plaza Lama, responsablemente lo digo, Plaza Lama, porque tiene un letrerazo, dice Plaza Lama, tiene que ser de Plaza Lama. Miren ustedes, vean. ¿Ustedes creen que en una ciudad donde tenemos ya, sobrepasamos la capacidad vehicular para transitar en el centro de la ciudad, a las, a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, de esa patana, centro, cerca de un centro de salud de este pueblo? ¿Ustedes creen que eso es posible? Mire, miren, eso lo dije yo ayer, y miren esa patana, porque una patana en, en, en el medio de la ciudad de un pueblo, ¿Cómo es posible? Atención, Siquio NG de la Rosa, alcalde, se le va a fuñir a la alcaldía suya, porque son demasiados problemas que usted lo puede solucionar. Ahora, veloz, el alcalde parece que escuchó el mensaje, le llegó, porque ahora hay una comisión de tránsito que dice que va a regularizar el tránsito en la ciudad del Jaya. Y yo quiero aplaudir esa acción, y ojalá que no sea un asunto por la denuncia que hicimos. Que no sea solamente por la denuncia que hicieron. Pero, ese. pero, Juan, no sale esa información. No, hoy oh, veloz. Vamos a escuchar, señor director. Dele ahí cámara para que usted vea que la alcaldía va a tomar carta en el asunto supuestamente con el tránsito, el tema de estacionamiento y todo eso. Es la patana que hay que sacar. Vamos a escuchar, señor director. la cabeza, el, el ayuntamiento oh. municipal, la cabeza, el licenciado Siquio N.G. de la Rosa, se ha formado... Un, un grupo de trabajo para organizar y todo lo que se llama organizar, limpiar y ordenar todo el tránsito de San Francisco de Macorís. Van a ver ustedes cómo se van a estar eh, instalando señales verticales restrictivas y, y marcas en el pavimento amarillas y blancas para restringir los estacionamientos ilegales y así poder desahogar un poco la ciudad. Ustedes saben muy bien que... En zonas como la calle de San Francisco, eh, tenemos ca eh, calles con con acceso de un solo sentido y con parqueo en ambos lados que restringen mucho el tránsito. Entonces, en ese sentido, la DGC, el Intran, la, el Ayuntamiento, en, en, con ese, con, en, en representación con el Departamento de Tránsito y Ornato, vamos a. y la Policía Nacional, claro está. Junto con el ejército Vamos a hacer un peinado de... Bueno Son las patanas que tú tienes que sacarme de ahí ¿Eh? Dilo claro porque, ¿Por qué no lo dicen? Tienen miedo Tienen compromiso con Plaza Lama Y con todas esas patanas Porque no solamente Plaza Lama Ahí ustedes vieron ese, ese jovencito Lo sacaron debajo de una patana Casi muerto Porque Mira, no entiendo Roberto. Tú tienes mucha razón cuando dices que aquí hay una cantidad inmensa de vehículos transitando y que hay un problema de parqueos, eso es cierto, incluso aquí se debería hacer una proyección a unos 3, 4 años de las personas que no tienen vehículo, que pudiesen adquirir un vehículo y que por supuesto daría más eh, congestión aquí a la ciudad. En el caso de las declaraciones que hace el señor, me parece interesante que el ayuntamiento trate de tomar acciones para esa problemática. Ahora, que sea haciendo señalizaciones no me parece la mejor opción, porque la calle está llena de señalizaciones amarillas, eh, eh, blancas, y, hay y, y, semáforos, y respeta y, y hay que, y dec no, no eso, y hay que decir, no en, en la pasada gestión del alcalde Alestías, Díaz, eh, se uh -huh. trabajó mucho con señalización de no parqueo a cierto horario. Sí. Eh, ¡Es la jodida qué? ley! Aquí, aquí hay una regidora que en su momento de campaña política iba mucho a los medios y dentro de sus planes a desarrollar cuando llegara a la posición, que llegó a la posición, está el hecho de desarrollar una aplicación para el tema de los parqueos. Y bueno, yo no sé qué ha pasado No, con No, eso. pero eso no es nada. Eh, el presidente eh, de la República, que ahorita vamos a hablar de la visita del presidente, estuvo en Cotuí, en Angelina Cotuí, precisamente, sí, porque hoy sí. empieza la zafra de arroz en la República Dominicana. O sea, eh, se hace un acto simbólico y es la primera vez que un presidente eh, y, y varios ministros, y obviamente, Limber Cruz, ministro de, eh, de Agricultura, est eh, estuvo es presente en esta actividad. La Z eh, nos invitó para compartir un programa especial que se hizo desde allá por asunto de logística, tiempo, no pudimos asistir, pero fue un programazo. La Z, como siempre, tengo que mencionarlo, un medio que va adelante de los demás, siempre a un paso de los demás, y hizo esta, esta transmisión histórica eh, al más alto nivel eh, eh, con, eh, con Don Willy Rodríguez a la cabeza, quien es el director general y la producción de Don Bienvenido Rodríguez. De verdad que excelente eh, veloz tenemos que dar un corte para entonces hablar de la cámara de cuentos perdón dios ahí de la cámara de cuentas veloz sí que ya tenemos nuevo miembro de la cámara de cuentos.